Hola, ¿qué tal? Montserrat, ¿cómo estás? Me da gusto ver este, tu exposición Bueno, pues ya, ya vas más que adelantada O sea, ya tienes mucha claridad sobre qué es lo que se tiene que hacer Y cómo se tiene que hacer Entonces, pues mi sugerencia es que le des No, no hay más que, que comentar en ese sentido Yo creo que eh, me causó... Este, eh, ¿Cómo se llama? Eh, me causó sorpresa Que hayas dicho que, que yo ahorita estoy como tu coordinador digo como tu director de tesis yo no, no no estaba enterado de eso tenía entendido que tu directora era esta iscar no la que está ahorita como que tú mencionas como tu asesora si es así entonces bueno déjame ver para poder trabajar juntos eh, la vez pasada yo estuve fungiendo como tu asesor de grupo pero este pero bueno si hubo un cambio pues igual habrá que trabajarlo no eh, con respecto a a, a qué presentar en tu en tu participación en el coloquio yo creo que habría que trabajar este, el capítulo 1 el capítulo 2 y un avance del capítulo 3, y por supuesto una introducción que explique toda esta información que tú has expuesto eh, de manera oral pero bueno, ya más acomodadita ¿no? entonces yo creo que si no hay mucho que comentar este bastaría con que te pongas a chambear y cualquier atorón que tengas pues adelante, aquí estamos Gracias.